Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, está la cosa un poco chunga, ¿no? Tenemos uno, dos, tres posibles patitos feos que a lo mejor hacer un cisne, un cuacuá Si al final se quedan en un ganso, como los de Neil Olgerson, que volaba y volaba, pues no estaría mal. Pero bueno, vamos a ver cómo afecta todo esto. En principio, eh, parece ser que el tema de los misiles en, en Polonia... Eh, parece ser, parece ser que van diciendo que bueno, pues eh, eh, ha sido porque los antiaéreos le han dado un misil, se ha desviado ya ha caído en Polonia y se ha cargado a dos personas en una naranja. No se sabe, Estados Unidos está diciendo que no puede confirmar todavía la información que le ha mandado Polonia. Eh, y bueno, yo creo que esa escalada no le conviene a nadie. A no ser que, bueno, la utilicen pues eso para negociar y poco más. ¿no? Yo de momento. Eh, lo único que bueno que Rusia dice que son. Que son cosas que han hecho para presionar, para escalar más, para. No sé a quién le viene bien una escaladora, pero vamos, como yo tampoco de esto tengo mucha idea. Eh, los, los que sois más duchos en la materia, seguro que lo ponéis en comentarios enseguida. Eh, por otra parte, tenemos un par de cosas más, pero bueno, como decía. Julio Verne, la necesidad es el maestro que enseña mejor y de que mejor se aprenden las lecciones. Siempre que tenemos una necesidad, bueno, pues nuestro ingenio se agudiza y en base a eso actuamos y generamos nuevas ocasiones. Eso suele pasar. Y es algo que en breve tendremos varias conversaciones ¿no? con... ...personas que bueno, pues cada uno tiene su especialidad... ...en base a, a todos esos planes que hay globales... ...esa agenda 2030, esas bueno, pues muchas posibilidades... ...el tema de robotización, el tema de automatización... ...de procesos, etcétera, etcétera... ...y hay algo que efectivamente las máquinas no tienen... ...y es eso, esa capacidad de adaptación... ...y de esa necesidad que genera que tú pienses... ...y busques una solución... ...y eso las máquinas no lo tienen... ...al menos hoy en día... En un futuro no lo sé, porque hablan de inteligencia artificial y para mí no existe la inteligencia artificial. Lo que existe son realmente eh, órdenes y ejecuciones, los famosos IF. Si pasa esto, puedes hacerlo otro, esto, esto, esto esto. Y eso al final se lo da una persona. vale. Pero que van a quitar muchos puestos de trabajo, para mí es innegable, por no decir la mayoría. En fin, eh, pero bueno, esto ya hablaremos en un futuro, que ahora mismo lo que nos apremian son otras cosas... Eh, muchas veces os he dicho la importancia del dinero en efectivo el dinero en efectivo es lo que nos puede mantener eh, vivos por así decirlo no pues bueno vamos a ver un par de cositas sin más dilación comenzamos <música> Bonita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso es, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas, como dice mi niña, y para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues muy sencillo, puedes hacerlo, mmm, depende de cómo quieras, ¿vale? Puedes participar más activamente o menos, pero bueno, tienes por aquí, debajo, el link para el Discord, eh, en el cual vamos a pegar, o ya se están pegando, ¿vale? Eh, gente que se une para la denuncia de FTX, eh, yo... Más allá, os digo una cosa y voy a ser muy sincero respecto a esas denuncias, ese tipo de denuncias. Que sepáis que os van a cobrar unos abogados que no van a llegar a ningún lado. ¿vale? Eso, eso tenerlo claro. Eso es lo primero que os digo, eh, sinceramente, por experiencia. Segundo, eh, más allá de poner en delitos telemáticos la denuncia, para que tú tengas un justificante mediante el cual puedas meterlo en pérdidas vale, eh, y ya... Punto. Yo no haría más. Os van a sacar la pasta para nada. Eso, pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo os digo por experiencia lo que hay. Eh, eso por un lado. Para unirte a la comunidad de criptomonedas, pues si quieres irte al canal VIP, pues tienes la opción de hacerlo mediante la página web, pero también lo puedes hacer mediante miembros del canal en YouTube. Te unes, te eh, unes, siete pavos de nada al mes pues mira ahí estamos juntos si quieres algo más pues algo más tenemos también eh, y además me apoyas oye que tampoco está mal eh, me ha dicho me ha dicho alguien el city, city life smart en que te cagas eh, que ponga mi código qr ahí para donaciones y tal yo nunca he hecho eso pero vamos que para eso están los miembros del canal si no me quieres donar más vas un mes o, o las super gracias estas me un súper gracias y ya está. Y que, que le dé la gana el que quiera. Y el que no, que me den por saco. ¿Qué más da? En fin, eso es lo que hay. Para unirse al canal VIP o al canal de Discord totalmente gratis, que también lo tenéis por ahí. Eh, en fin, lo que siempre digo del tema del de el efectivo. Trabajar con efectivo, guardar efectivo. Alemania refuerza sus planes de emergencia para hacer frente a los apagones. Bien. Eh, Evidentemente están dándose cuenta de que no les va a llegar la energía para el invierno. Además, Estados Unidos ha hecho una jugada muy bonita, ¿no? Que bueno, ya de esa también hablaremos en su momento. Y lo que se supone que ahora este mes debería estar funcionando, no va a estar funcionando hasta diciembre. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las cosas se han retrasado. No ha sido porque Europa no se vaya a gastar ahora todo ese dinero que quieren sacarle eh, en gas. Sino que, claro... Cuando sea más necesario ya, ya lo arreglaremos. Seguro que está arreglada la estación de Freeport. Eh, en fin, son una panda de desgraciados y es lo que hay. Eh, bueno, las, las autoridades alemanas están intensificando los preparativos para la entrega de efectivo de emergencia en caso de un apagón para mantener la economía en funcionamiento. Eh, los alemanes son adoradores del efectivo. De hecho, el 60% de sus transacciones se hacen en efectivo. ¿vale? Las transacciones diarias... Eh, se hacen en efectivo. Pero, ¿qué problemas se encuentran eh, en caso de que haya apagones y en caso de que, bueno, pues todo este problema energético eh, vaya adelante? Pues seguramente uno que tendremos también en España. Y es que eh, los, las empresas, las empresas como eh, la industria, ¿vale? Esta industria incluye a Brics y Lumis, que son los que transportan el dinero, no están cubiertas por la ley que guía el acceso prioritario al combustible. Es decir, que si no hay combustible, fa hay, hay, hay falla, uh, brr, las telecomunicaciones igual, fallan y no hay combustible para que funcionen los generadores que tengan que funcionar en caso de generadores de emergencia. Uh, brr, pues no tienen para mover ese dinero ni para que esas comunicaciones funcionen. Con lo cual, ¿qué pasaría si pasan 24 o 48 horas qué bueno, que esos, esos gigantes seis gigantes que tienen eh, funcionarían? Pues que no habría acceso al dinero. Eh, aquí, os imagináis que aquí hubiese un apagón y vas al banco y. ¿Qué piensas que iban a hacer? ¿Que te van a poner sello como antiguamente? Los cojones. Te van a dar un puto duro. El cajero no va a funcionar y vas a tener dinero. Entonces, ¿eso por qué? Porque como la tarjeta es más cómoda. Y además os voy a explicar una cosa que la gente no se da cuenta. Y aquí en España, pues es bastante light en Europa normalmente en general. Tú vas a tu cajero, sacas tu dinerito, tú sacas 50 euros y con esos 50 euros vas a pagar, yo que sé, al carnicero. Y el carnicero con esos 50 euros, pues paga al que le arregla la máquina porque eh, se le había estropeado. Y el que ha arreglado la máquina, ¿vale? Resulta que va a pagar a otro. Y así el dinero empieza a circular. Esto es como, como el chiste de la, de la... Yo lo cuento bastante, más, <ríe> La prostituta del... Eh, del pueblo, ¿no? pero bueno, lo voy a contar de otra manera, que es este señor que llega al hotel, a un pueblo pequeñito, y llega a un hotel y dice, quiero una habitación para dormir esta noche, y dice, bueno, pues le puedo dar una habitación grande, muy cómoda, tal, muy saludable, y dice, vale, quisiera, quisiera verla, dice, bueno, si la quiere ver, pues déjeme usted hacer una fianza de 50 euros, y con esa fianza, pues ya vamos, la vemos y haga usted lo que desee después, venga, vale, le dejan esos 50 euros y en ese momento que estaba pelado el del hotel, coge al que le traía las bebidas y dice, toma tío, paga eso y ahora ya me las apañaré yo como esté con cueda, que seguro que le convenzo para coger la habitación y bueno, mientras se van a, a ver la habitación pues el de las bebidas, vale, que tenía un problema también con el de la embotelladora pues, buf, buf, le suelta la pasta, el de la embotelladora del pueblo que tenía ahí una esta de agua con gas coge y se lo da al, al pescadero y el pescadero que tenía un, con la puta del pueblo él tenía un problema y le dice toma, los 50 euros que te debía y llega la puta del pueblo y va al del hotel que bajaba por las escaleras con el cliente que no se iba a quedar con la habitación y le dice, toma, los 50 euros que te debía de la habitación del otro día con el pescadero y coge el del hotel y le da tenga usted sus 50 euros si ya siento que no le guste la, la, la habitación vaya usted, usted al siguiente pueblo bien, pues eh, no ha habido ni una sola transacción y con esos 50 euros se han quitado un montón de deudas eso es una parte muy importante de la economía el dinero se tiene que mover, si el dinero se mueve la economía se, se mantiene ¿qué problema tenemos con la economía digital? que esos 50 euros cuando tú haces una transacción y vas a la tienda y pagas con tarjeta ya no son 50 euros ¿Cómo que no? Que no, ¿50 euros? Yo cuando pago con tarjeta son 50 euros. No, porque por la transacción, al de la tienda, ya han comprado un porcentaje X, el que sea. Un 1%, pues ya no son 50 euros. Ya son 49,50. Ay, amigo, pero es que hay sitios, hay países en los que no es un 1,5. Simplemente por acceder a esa transacción tienen que pagar impuestos y si tengo que soltar un 5%, un 10%, un 2%, un lo que sea es indiferente, esos 50 euros ya no son 50 euros. Y en cuanto has hecho varias transacciones de ese tipo, esos 50 euros han desaparecido. Eso por un lado. Por otro, en el caso de que no haya luz, como están previendo en Alemania, ¿vale? Eh, hostis, uh, se sabe, se sabe y está claro, que va a haber, si se produjera un apagón, ...la opción para los responsables de la política monetaria... ...podría ser limitar la cantidad de dinero efectivo... ...para los individuos que la retiran. ¡Anda! ¡Ostras! ¿Y eso qué pasaría? ¡Oh! Que tienen un problema. En fin, eh, a los reguladores financieros alemanes... ...les preocupa que los bancos no estén totalmente preparados... ...para los grandes abacones... ...y lo consideran un nuevo riesgo... ...no previsto hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gente se va a poner... ...pues eso... Hasta va a reventar los bancos, como no puedan ir a por su dinero. Y el riesgo de que esto pueda pasar es muy alto. Y más en un país, pues eso, como en Alemania, que les encanta. Dice Un informe parlamentario de hace, de hace una década advertía del descontento y los altercados agresivos en caso de que los ciudadanos no pudieran disponer de efectivo en un apagón. Hay que tener el efectivo, pero el problema no es... Solamente que esas empresas que transportan el efectivo puedan estar operativas, sino que el banco te lo pueda dar. Y si no tiene energía el banco, ¿cómo te lo va a dar? ¿Van a volver a poner el sello? Yo, permitirme que lo dude. En fin, importante, ¿veis? Aproximadamente el 60% de las compras cotidianas se pagan en efectivo según el reciente estudio del Bundesbank. Eso es en Alemania. A todos nos están diciendo, nada, ah, venga, tal, tal, Alemania dice que una polla. ¿Vale? Entonces, joder, yo creo que deberíamos de tomar este ejemplo y el 60% de subirlo. En el momento, mmm, trabajamos, eh, España es un país que tiene un porcentaje alto de economía sumergida, no es poder estar, me gustaría que no existiera, que no hubiera la necesidad de que existiese la economía sumergida. Pero imaginaros, tal y como está la cosa, está fea, imaginaros que en España no pudiese haber esa economía sumergida porque toda esta gente eh, dice, vamos a digitalizarla completamente. Complicado, ¿eh? Es bastante complicado. En países, por ejemplo, pues como pasa con Sue en Suecia, pues, no es que ahí hasta... hasta Uh, digitalizadas hasta las propinas están digitalizadas hasta hasta cuando tú le das a un, a un indigente en la calle o una persona que sin hogar le, le quieres dar un, un, un algo tiene su código pam, y se lo tienes que dar así si no no se lo puede dar o sea está la cosa a, a, no es que no puedas en un momento se lo puedes pero que, que está así en fin, el tema de los misiles rusos, pues ya hemos hablado un poquito de ello. Y algo, algo que está pasando importante en el mercado cripto es BlockFi, que se está preparando para eh, ponerse en macarrota, en quiebra. Hostis, chungo, ¿eh? Chungo, lo que os decía, ¿no? Los, los daños colaterales que van a seguir eh, saliendo y que, bueno, pues pueden hacer que, que nos vayamos un poquitito más al... Más al carajo en cuanto a, bueno, pues cómo está o puede estar afectando en el mercado ahora mismo el tema de los misiles. Bueno, pues ha habido aquí un poquito de tontería. Ahora va para abajo. Vamos a ver qué pasa en estas dos horas desde que ha pasado, desde que se ha visto el inicio de la noticia. Eh, en principio, bueno, pues volvemos. Nuevamente en aquel canal en el que estamos, hemos ido rozando las partes inferiores. Estamos en mitad de esa línea de tendencia de ese canal y por encima, importante, eso sí es importante, vale, por encima de este TP1. Y si nos vamos a las líneas que habíamos marcado, eh, bueno, pues estamos entre ellas. Lo que he dicho esta mañana, no eh, a mi modo de ver, todavía es pronto para ir viendo cosas, no, pero está caída. Podemos, estamos haciendo la banderita que normalmente suele ser para seguir cayendo normalmente. A no ser que veamos un rebote fuerte. Y las cosas que están pasando, de verdad, que no son como para que haya un rebote fuerte. Entonces, yo me ataría a los machos porque, eh, bueno, no... Buena pinta, lo que se dice buena pinta, no, la misma línea nos está echando otra vez. Ya nos hemos hecho aquí, ahora nos vuelve a echar. ¿Puede ser que nos quedemos aquí y al final subamos y vayamos para arriba y seamos felices y comamos perdices? Sí, pero... De momento los fundamentales, esas noticias que están saliendo no están siendo muy alentadoras para eh, tomar en cuenta algo positivo. Sí, que es cierto que, bueno, que si nos vamos a ver el SP500, bueno, pues los mercados han tenido un día bastante decente, pero estas dos últimas horas veis también estaban muy verdes aquí intentado y de repente se están empezando a, a caer en la despedida del día. No sé exactamente si es eso, quedan 46 minutos. Eh, bueno, esta vela de cuatro horas que ha venido ha tocado con la EMA20. No sé si se irá más abajo o no. Es complicado, ¿vale? Estamos en una situación bastante complicada. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije el otro día cuando vimos la noticia de FTX. Siguen siendo momentos, y veo momentos, para ver eh, todo desde la barrera, eh, los toros, porque la cosa está fea. Eh, Vamos aquí en diario a ver también, veis cómo eh, de la misma línea nos está echando de los 1290, otra vez Ethereum, no sé, cómo vamos a, a, a, a amanecer mañana el total market, ha estado subiendo bastante, hoy el día no, ha estado, no estaba mal y pues bueno, igual, se nos ha ido al carajo la dominancia de Bitcoin, veis cómo está subiendo, eso quiere decir que está vendiendo bastante gente de altcoins y está moviéndose, si no vamos a una hora, Vamos a ver, ¿veis? Esta hora esta hora estaba cayendo y de repente pum se ha recuperado. Ahora está tonteando un poquito, pero la pinta mmm, que tiene es esa, es de que va a seguir subiendo la, la dominancia de Bitcoin ahora mismo, desde el punto donde está a rebotar. Y, y con las noticias, pues es normal que salga dinero de las altcoins, porque son las primeras que pueden eh, sufrir bastante. En cuanto al porcentaje de pérdidas, pues tenemos, bueno, bueno los FTTs evidentemente, que ya están por debajo de 2 dólares. Eh, los raros que sigan por aquí como cotizando y todo. Eh, Atlas no ya. Los cortos de Bitcoin. Esto está bien porque están cayendo. Algo completamente normal. Los suyos es que se vengan a la EMA20 o a la línea de... del del 50% del canal, eh, OVR bajando, o sea, está un poquito todo bastante en rojillo, pero en la parte positiva, que la hay, que hay bastante más, eh, bueno, mucho en 0 y 1, evidentemente, pero ah, claro, vamos a dar la vuelta, que creo que por otro lado se va bastante mejor. Uh, tenemos BIT con un 20%, tenemos Planet con un 18%, <risa> CRTS, otro eh, Kratos, o sea, otro 10,5%, STX, 10%, tremendo, muy bien Stacks, y eh, bueno, pues eh, Chilith, vale una de las que decíamos que el tema del mundial debería de, de reactivarla, pues así ha sido, se ha venido otra vez a la línea, que teníamos marca de soportes antiguos, bueno, ha tocado y ha rebotado, vamos a ver si toda esta mierda que está pasando no le afecta, y bueno, pues puede dar alguna alguna alegría a muchos que sé que la tenéis por ahí, Six sí, Your Finance, sea, Compound... Eh, hay algunas que están bastante, bastante bien y que a pesar de la que está cayendo, pues bueno, ahí siguen hasta Luna. <ríe> esto, esto es flipante: o sea Luna Classic, un 540 subiendo. Hay cosas que no entiendo eh, de la gente y ve un peso, un palo, otro palo, otro palo, y da igual, no importa. La gente sí, ahí es increíble. Pero bueno, vamos a ver pues, pues, cómo este cava, a ver si finalmente no afecta al día de hoy. Importante, veis cómo están pasando a la derecha de nuestra línea de medias. En el momento que esta línea empiece a ponerse verde, pues esperemos que podamos ver un alza de, de precios. Pero vuelvo a repetir, creo que son momentos todavía para ver los toros desde la barrera. Tranquilidad, la gente que tengáis algún problema con FTX, ya os digo, eh, el que quiera meterse en el tema de denuncias con los abogados, porque uno no haya cada uno. Cada uno hace lo que quiere y lo que le parece. Eh, pero bueno, no yo personalmente no lo veo, ya os lo digo, por experiencia. Eh, quiero ver aquí en los comentarios, porque sé que había gente que me había puesto de mirar algún valor, aunque no son horas de momento, pero eh, mira, por ejemplo, eh, Softall. Softofilo, softófilo, softófilo crítico en Redel y en softófilo. Me dice que será un buen momento para comenzar a acumular algo en este tipo de Cake Cardano-Matic. Yo creo que no. Que todavía está muy, muy, muy, muy... Hay mucho riesgo, por eso sigo sin sacar la cartera, aunque la vamos a repasar, pero vamos a, a, a dejar de sacar, no, a sacarla en su momento. Ese, cuando el mercado de verdad empiece a dar señas de que pueda empezar un mercado alcista, eh, entonces sí, mientras tanto... Cualquier caída, cualquier cosa de estas que sea un, un patito feo, ya no digo un, un cisne negro, sino un patito feo, mmm, oh, uh, nos puede hacer bastante bastante pupa. Um, me decía aquí, aquí está anima va a ver FTM y Cadena. Bueno, pues venga, vamos a verlas en un momento, que no cuesta nada. Y yo sé que hay mucha gente ahí con, con Phantom y con Cadena. Pues vamos a ver en un momentito, que no cuesta nada, pero ya os digo, eh, ahora mismo hacer hacer analítica es un poquito complicado porque puede pasar cualquier cosa bueno de momento phantom está en zona de, de suelo o sea, meto esta zona en la que estamos vamos a ponerle porque qué, qué raro que yo no tenga esto aquí, pero bueno, no importa vamos a, a ponerlo, le ponemos aquí eh, le decimos que esto es una zona de soporte se me, se me ha escapado es una zona de soporte vale, y eh, si la pierde, mal asunto, ¿vale? Se iría a la siguiente zona. Pero, eh, ostras, eh, puede ser una zona interesante. ¿Qué pasa? Que si el mercado se fuese al carajo, eh, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en este punto de pivote en 0.05, en 5 centavos más o menos, que sería una leche importante. Eh, otra zona, ¿vale? Eh, pero bueno, en principio eh, fue un buen soporte aquí. Una vez, un toque, dos toques, tres toques... Se acercó aquí a la zona y rebotó y bueno, pues eh, ahora mismo, después de haberla tocado y ese alza, se nos está viniendo eh, más al interior. Va poco a poco pinchando. Mm, va a depender mucho del resto del mercado. Estamos en una zona de soporte. Si la aguanta bien eh, y tiene buen volumen, eh, sería importante. Si no, yo me iría a la parte de los 0.10%. ¿Vale? que la tenemos en, esta, en este cierre que hay aquí, y si no ya los 0.5 en el punto de pivote que tenemos ahí un poquito más abajo. Eso en cuanto a Phantom, eh, también me ha cadena, ¿vale? Cadena, que es, creo que es una de las que tiene mucho que decir en el próximo mercado, está en esa zona de posible compra, y eh, toda esta zona no es una línea tal y como la tengo marcada, sino que es toda esta zonita que vemos aquí, Vale, vamos a marcarla porque es una zona que es bastante interesante. Viene, ves Estos máximos que hay aquí de cuando sale en su momento y demás. Vale, pues toda esa zona es una zona bastante amplia. Uh, no tanto, ahí. Que es igual. Otra zona, vamos a marcarlo de soporte. Esa zona está comprendida aproximadamente, ¿vale? Entre los 0,75 y los 0,85. Uh, toda esta zona que marqué de compra, la marqué claro, evidentemente en su día cuando empezamos a caer eh, y creo que era una zona importante de compra, cada vez que la ha tocado la parte superior ha rebotado una vez, ha rebotado dos, ha rebotado tres hasta en puntos importantes y una vez que ya el mercado se ha ido arrastrando y no ha podido, ha entrado en ella una salida que esto, esta, esta tontería que hay aquí parece sin irnos de mínimos a máximos pero es un 20%, o sea que es muy importante, ahora bien de la zona en la que estamos, si el mercado le acompaña y forma un suelo, que debería, ¿vale? Mm, tenemos un rebote importante hasta la zona de mm, más o menos 1,20, ¿vale? ¿Que la coge? Oye, pues sería un rebote importantísimo, ¿vale? Y creo que es una zona bastante. que se nos tiene que venir a los mínimos históricos, pues va a sufrir bastante. Yo sabéis que tengo en cartera, tengo cadena, compra en la parte de arriba, aquí, en torno al 1,40 o una cosa así. Eh, un, bueno, en torno al 1,40 no, entonces lo digo exactamente que sí, fue 1,40. Eh, la pez que compramos, ¿vale? Cuando cuando comenzamos con la cartera, que en pérdida sí, no la le, no le he tocado. En la, ahí, ahí sigue. ¿Que se podía haber vendido aquí arriba? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero no era el objetivo. El objetivo es una, una, hacer una cartera a más largo plazo. De las dos compras que teníamos para la cadena, hice una. Pues, pues sí, es esta zona de soporte. Si veo que la pierde, pues quizás sea el momento de comprar. Si no, mientras tanto, de momento, las altcoins sigo sin tocarlas. ¿Vale? Para que sepáis un poquito eh, lo que yo quiero hacer, que tengo una música aquí, cojonera. Eh, y bueno, poco... No hay ninguna petición más, así que tampoco me voy a liar. En cuanto a... El SP500, bueno, pues parece que quiere, vamos a verlo en una hora, parece que se quiere recuperar, o está, está una vela, otra vela tonta, indecisión, está el mercado diciendo a ver si sale alguna noticia, eh, pero me mantengo un poquito rojito, en cuanto a Bitcoin, eh, tres cuartos de lo mismo, vela de cuatro horas está roja, vela de una hora está un poquitito eh, roja. Igual, aquí está la siguiente indecisión, esta siguiente, un poquito roja, y a la espera de que haya una noticia que confirme algo. Personalmente, vuelvo a repetir, creo que no el tema de Ucrania, de Ucrania Polonia, Rusia no va a ir más allá, aunque alguno lo esté deseando. Eh, puede haber un poquito de inestabilidad con ello, pero creo que es más importante el tema de BlockFi cara a, cara a, a las criptomonedas y esa parte de ese posible apagón en Alemania que con el tema de, del efectivo...